Nosotros la lucha contra, contra la reforma laboral la hicimos en la puerta de la empresa. ¿de acuerdo? Y ahí es donde les ganamos. Es decir, la lucha fue una lucha social. Y conseguimos al final eh, que la empresa no pudiera aplicar ni un solo despido objetivo, sino que tuvo que pactar salidas con la gente. ¿de acuerdo? Y además les obligamos a, a que que no quiso entrar por el halo eh, fuera readmitido. ¿vale? ¿de acuerdo? Por lo tanto yo pienso que eh, la, la lucha contra la reforma, la lucha contra, contra, los, que, contra los que legislan, tiene que estar en la, en la calle y tiene que ser una lucha social, ¿de acuerdo? Y si ya estas luchas sociales individuales, digamos, o, o de, de, de cada sector, ya consiguiéramos globalizarlas, tenemos todo hecho, hemos ganado. De aquí estas plataformas, como él hablaba de No Más Precariedad, eh, Ciclo y, y otras que hay por ahí, que es lo que intentan, porque es que es, la única, es el único camino. el único camino si es, es, está en la calle, ¿de acuerdo? está. Bien. Yo soy delegado de, de un centro de geriatría del Ayuntamiento de Barcelona, gestionado por empresas privadas, algunas que has comentado tú. Te digo que se cambian el nombre. Antes se llamaba clece ahora se llama XEN Social en Geriátricos, N de van en Limpieza, MES en Cocinas de Hospitales. Llevan, tienen casi un monopolio. Yo lo que os vengo a explicar es que nosotros hace 10 años nos movilizamos junto con los familiares de nuestros residentes